Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, eh, nada, basta. Estoy tomando unos mates a la mañana, estoy grabando este video, por supuesto, eh, con mucho amor, para que en la semana ustedes puedan tener... ...a este Saturno en cada uno de los signos... ...en realidad los 12 días que corresponden a Saturno en cada signo... ...hoy nos toca ver a Saturno en Cáncer... ...así que voy a compartir pantalla... Eh, ...para que vos puedas verlo ahí... ...a este Saturno en su propio... Sí, en su propio signo no en eh, su propio exilio sería Saturno es regente de Capricornio y en Cáncer vibra de una manera muy especial porque decimos que está en exilio o en detrimento está en el signo opuesto a donde es su domicilio y siempre con todos los planetas te lo vengo marcando esto tenelo en cuenta, es importante saberlo bien, tres palabras claves para este Saturno en cáncer palabras claves positivas son defensores, muy defensores de todo y de todos son tradicionales, muy tradicionales y, son, y tienen un gran poder de empatía son empáticos por naturaleza las tres palabras claves negativas para este Saturno en cáncer, es que se alejan, el alejamiento es parte de ellos, eh, se reprimen y tienen dificultad a la hora de expresarse. Así que a tener cuidado con esa parte negativa, con esa parte en sombras, como me gusta llamarla a mí, de este eh, planeta Saturno en el signo de cáncer bueno, gente muchas gracias por acompañarme eh, mañana nos volvemos a encontrar sí, claro que sí, como todos los días como todos los días nos volvemos a encontrar por aquí, por este medio por donde me estés escuchando salen todos lados ya soy como que te obligo a tomar clases de astrología. Mañana, por supuesto, Saturno en Leo. Veremos cómo vibra en Leo. Te mando un abrazo enorme. Y mañana nos volvemos a encontrar como todos los días.